Hermanos, nuestra iglesia tiene la virtud de hacernos experimentar que somos familia, que somos hermanos y que a donde quiera que vayamos la iglesia es nuestra casa. Deseo que todos los hermanos que nos visitan de distintas partes del país y de otros países experimenten, se sientan de verdad en familia, se sientan en casa y se sientan con toda la confianza. ...de estar disfrutando estos días. No sé por qué Dios me hizo nacer en una comunidad pequeña, rural del Estado de Jalisco. Después me llamó al sacerdocio y realicé, realicé mis estudios... ...y me preparé y me ordené para una diócesis rural también aquí en el Estado de Jalisco. Y tenía yo 15 años de sacerdote cuando el Señor me dio un giro y me llevó a la ciudad, me hizo obispo auxiliar de Toluca cuando la mancha urbana de Toluca había experimentado un gran crecimiento por la emigración de la ciudad del Distrito Federal a esa zona por el gran terremoto de 1985 creo. Estuve 12 años en esta gran ciudad de Toluca y luego el Señor me llevó a otra gran ciudad de nuestra patria, la ciudad de Monterrey. Allá me tuvo nueve años, bienvenidos hermanos de Monterrey, nueve años y dos meses, y luego ahora me trae a esta gran metrópoli, a esta gran ciudad de Guadalajara. Así que de ser, de ser eh, un hijo del campo y haber crecido en el campo, el Señor me ha llevado por el camino de la gran ciudad. Y he gozado de todas las oportunidades que tiene la gran ciudad para predicar el Evangelio y también me he topado con las distintas dificultades que ofrece la ciudad para la evangelización. Con esta breve introducción, quiero compartirles la reflexión, pues, la nueva evangelización, el gran proyecto pastoral de la Iglesia. Con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo los animo a descubrir desde nuestra realidad este gran proyecto pastoral de la Iglesia. En nuestra civilización actual se tiene una inadecuada visión del hombre debido a que se le ha amputado de una dim dimensión esencial de su ser, el absoluto, y puesto así frente a la pe peor reducción del mismo ser. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes, Toca el fondo del problema cuando dice, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. La nuestra es, sin duda, la época en que más se ha escrito y hablado sobre el hombre. Sin embargo, paradójicamente, es también la época de las más hondas angustias del hombre respecto de su identidad y destino, y del rebajamiento del hombre a niveles antes insospechados. El hombre actual posee una tendencia innata, así lo expresan los obispos reunidos en Santo Domingo, para acoger a las personas, para compartir lo que tiene para la caridad fraterna y el desprendimiento particularmente entre los pobres, para sentir con el otro la desgracia en las necesidades, valora mucho los vínculos especiales de la amistad. Sin embargo, debido a las desigualdades sociales que dañan irremediablemente el ser de la persona, que brotan de la falta de respeto a su dignidad como ser humano, imagen y semejanza del Creador, y a sus derechos inalienables como hijos de Dios, que se imponen estilos contrarios a su ser y vivir como tales, pues el poder, la riqueza y el placer efímero se han transformado en norma máxima de funcionamiento y criterio decisivo en la organización social. Es común ver entre nosotros, una infinidad de rostros que reclaman justicia y bienestar, rostros de niños golpeados por la pobreza desde antes de nacer, rostros de niños vagos, muchas veces explotados de nuestras ciudades, fruto de la, de la pobreza y desorganización moral familiar, Rostros de jóvenes desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad, por falta de oportunidades de capacitación y ocupación. Rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para organizarse y defender sus derechos. Rostros de subempleados y desempleados, despedidos por las duras exigencias de crisis económicas y muchas veces de modelos de desarrollo que someten a los trabajadores rostros de marginados y hacinados urbanos con el doble impacto de la carencia de bienes materiales frente a la ostentación de la riqueza de otros sectores sociales rostros de ancianos cada día más numerosos frecuentemente marginados de la sociedad del progreso que prescinde de las personas que no producen las ciudades son lugares de libertad y oportunidad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 Ante esta realidad, nuestra fe debe fortalecer e iluminar nuestro camino. Es el bastión de nuestra sociedad y por lo mismo siempre atacado y desprestigiado. Gracias a Dios en América Latina y el Caribe, hay mucha gente que sigue con fidelidad a Jesucristo, aún en circunstancias adversas y un intenso amor y veneración a la Santísima Virgen María. Ella como Madre de Cristo y de la Iglesia es el modelo de todos los discípulos y evangelizadores por su testimonio de oración, de escucha de la palabra de Dios y de pronta y fiel disponibilidad al servicio del reino hasta la cruz. En este tenor, Jesucristo y María son el impulso para que nuestras comunidades florezcan nuevos grupos eclesiales de reflexión, y busquen formas originales de expresar la fe. También se ha purificado e intensificado el culto litúrgico y el conocimiento de las sagradas escrituras, faltando mucho por hacer, puesto que la ignorancia religiosa y el conocimiento de Cristo ha hecho que se pierda el valor religioso, haya una ruptura entre la fe y la cultura, consecuencia de cerrarse el hombre moderno a la trascendencia, concluyendo con una pérdida del sentido del pecado, por lo que la vida sacramental disminuye. La falta de formación doctrinal y de profundidad en la vida de la fe, hace de muchos católicos presa fácil del secularismo, el hedonismo y el consumismo que invaden la cultura moderna y en todo caso los hacen incapaces de evangelizarla.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 el modelo de atención a todas las necesidades humanas y declaró que en último término se identificará con los desheredados enfermos, encarcelados, hambrientos, solitarios a quienes se haya tenido, tendido la mano. La Iglesia ha aprendido en estas y otras páginas del Evangelio que su misión evangelizadora tiene como parte indispensable la acción por la justicia y las tareas de promoción del hombre. Y que entre evangelización y promoción humana hay lazos muy fuertes de orden antropológico, teológico y de caridad. De manera que la evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca entre el curso de los tiempos que en el curso de los tiempos se, se establece entre él, entre el Evangelio y la vida concreta personal y social del hombre. Fiel a este compromiso, la Iglesia quiere mantenerse libre frente a los opuestos sistemas para optar solo por el hombre, cualquiera que sean las cualquiera sean las miserias o sufrimientos que aflijan al hombre Cristo está al lado de los pobres no a través de la violencia de los juegos de poder de los sistemas políticos sino por medio de la verdad sobre el hombre camino hacia un futuro mejor el crecimiento demográfico ha desbordado las posibilidades actuales de la Iglesia para llevar a todos la buena nueva. Los ministros de la Palabra, las parroquias y otras estructuras eclesiales resultan insuficientes para satisfacer el hambre de Evangelio de todos los pueblos. Los vacíos han sido llamado, llenados por otros, lo que ha llevado, en no pocos casos, al indiferentismo y a la ignorancia religiosa el indiferentismo, más que el ateísmo, ha pasado a ser un problema enraizado en grandes sectores de grupos intelectuales y profesionales de la juventud y aún de la clase obrera. La misma acción positiva de la Iglesia en defensa de los derechos humanos y su comportamiento con los pobres, ha llevado a que grupos económicamente pudientes que se creían adalides del catolicismo, se sientan como abandonados por la iglesia, que según ellos, habría dejado su misión espiritual. Hay en los últimos años, un fuerte incremento de la migración hacia los dos grandes países en el norte, y también, aunque en menor grado, hacia otros países latinoamericanos más ricos. Surgen también fenómenos como la re, repatriación voluntaria y la deportación de indocumentados que interpelan la solicitud especial de la Iglesia. A su vez, el hombre urbano actual presenta un tipo diverso del hombre rural. Confía en la ciencia y en la tecnología que se ha preocupado por prolongar las expectativas de vida y su calidad, está influido por los grandes medios de comunicación social, es dinámico y proyectado hacia lo nuevo, consumista, audiovisual, anónimo, en la masa y desarraigado. Yo añado un reto que me parece fundamental en la pastoral urbana se ha escuchado aquí varias veces la frase Dios habita la ciudad. Pero saben la condición de que de que habite en el interior de los que habitamos la ciudad. Y es tan difícil que Dios habite el interior de las personas. ¿Por qué? Porque el hombre moderno en general y especialmente el de la ciudad ha renunciado a ese espacio de interioridad donde se puede encontrar con Dios. Pensemos, por ejemplo, en un día normal de la ciudad. El hombre desde que se levanta hasta que se acuesta tiene que correr para alcanzar todos los puntos de su agenda todas las citas del día con su trabajo, con el médico con el medio de transporte tiene que correr para alcanzar todas las citas pero el hombre no alcanza a tener cita consigo mismo y el fin de semana que pudiera tener esa cita apacible consigo mismo el hombre huye más lejos de sí para divertirse es decir, para vertir sobre actividades su interioridad. Vertirse sobre el fútbol, sobre el cine, sobre el festejo, sobre la convivencia, sobre el paseo, sobre... pero con tal de no encontrarse consigo mismo. Así que la dificultad seria para evangelizar la ciudad es ayudar al hombre urbano a que recupere su interioridad, porque sólo en, en lo profundo de la interioridad nos podemos encontrar con Dios. Esta realidad, así esbozada rápidamente, vamos a tratar de iluminarla con algunos temas del Magisterio, de los Papas, de la Sagrada Escritura. La consigna de la, nueva de, de la nueva evangelización está en la calle. Ha sido lanzada varias veces por los últimos vicarios de Cristo y está siendo una consigna de perenne actualidad para los seguidores de Jesús. En voz de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos dice «Necesitamos una iglesia de puertas abiertas» no solo para recibir, sino fundamentalmente para salir y llenar de evangelio la calle y la vida de los hombres de nuestro tiempo. La nueva evangelización definida por la preciada Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en 2012 se expresa así, nueva evangelización es la capacidad de la iglesia de vivir en modo renovado la propia experiencia comunitaria de la fe y del anuncio de Jesucristo a todos dentro de las nuevas situaciones culturales que se han creado estas últimas décadas. Obviamente, significa volver a evangelizar puesto que la secularización está decantando en Occidente como una galopante descristianización. Des des des Los valores del Evangelio tales como el amor, la fraternidad, la igualdad, la solidaridad, han cedido estrepitosamente ante el empuje de nuevos valores como el progreso, la utilidad, el éxito, el consumo, pues aunque los valores cristianos siguen en boca, ya no están en el corazón. No son los que nos mueven cada día, sino solo los que dejamos que nos conmuevan algunos días del año para que esta nueva evangelización se lleve a cabo en la cultura urbana no basta con activar nuevos métodos o estrategias nuestra meta no es otra cristiandad ni otra secta sino el mismo reino de Dios predicado por Cristo y eso no tiene nada que ver con la ocupación del mundo sino con la presencia de Dios y de su gracia no se trata de bautizar una cultura o una bandera ni de avalar la unidad europea o americana sino de hacer discípulos y bautizarlos para consagrar a quienes quieren asumir el compromiso de vivir los valores evangélicos así pues se trata de replantear nuestra experiencia personal de fe volver a la predicación directa al corazón de la persona, entrar en las dimensiones humanas y ahí descubrir que ya hay un Dios empeñado en la salvación de todos, expresada en la salvación de cada uno. Solo así Dios estará en la ciudad. Nos ha remarcado el Santo Padre, si la iglesia permanece encerrada en sí misma, autorreferencial, envejece entre una iglesia accidentada que sale a la calle y una iglesia enferma de autorreferencialidad dice el papa no tengo ninguna duda prefiero la primera para continuar esta hermosa misión habrá que tener en cuenta la sabia decisión del primer concilio de jerusalén aquel narrado en el libro de los hechos de los apóstoles de no cargar más de, los, de lo estrictamente evangélico. Hay que volver a la sencillez de la raíz y recuperar la savia del Evangelio sin quedarse en el tiempo, en ningún tiempo, puesto que ahí yacen los demonios del fundamentalismo. Hay que volver hasta Cristo, no en la materialidad de su vida, sino en la espiritualidad de sus virtudes. Tampoco se trata de negar nuestro pasado, nuestra historia, ni mucho menos la tradición de la Iglesia. No se puede hacer como si el paso de la historia no haya dejado huella, porque muchas cosas han pasado. En palabras del Beato Papa Juan Pan XXIII, en la apertura del Concilio Vaticano II, lo decía, el supremo interés del Concilio es que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado de forma cada vez más eficaz nuestra tarea no es la discusión de este o aquel tema de la doctrina para, que, para eso no es necesario un concilio es preciso que esta doctrina verdadera e inmutable se profundice y se presente según las exigencias de nuestro tiempo hasta aquí la cita del Beato Juan 23. Lo, lo importante es recuperar la memoria para conservar la fragancia de la tradición despidiéndose de los malos olores del tradicionalismo que solo es un apego desordenado al pasado y un miedo irracional y carente de fe a seguir adelante hay que conservar las virtudes, hay que conservar la fe de Pedro y Pablo, la esperanza de los mártires, la pobreza de Francisco y Domingo, la profunda vida espiritual de Teresa y de Juan de la Cruz, y la caridad de Vicente de Paul y de la madre Teresa de Calcuta, entre muchos otros. Pero con el cuidado de no canonizar como virtudes cristianas, estrategias mundanas asumidas por algunos sectores cristianos. La nueva evangelización en la cultura urbana debe orientarse en el único sentido posible, el evangelio, ser sal, levadura y luz sal que preserve de la corrupción, pero que no desvirtúe la vida, levadura que dé sabor a la masa y luz que ilumine y no se esconda bajo la mesa o la sacristía o la intimidad de la conciencia que se parece tanto a la indiferencia culposa, sino que disipe las tinieblas, que sea vista, que sea testimonio originante de un est estilo de vida más cristiano, es decir más humano la iglesia por venir de una época donde el modelo cultural la favorecía se acostumbró a que sus instancias fueran ofrecidas y abiertas para quien viniera quien nos buscara eso funcionaba en una comunidad evangelizada. Pero en la situación actual, la Iglesia necesita transformar sus estructuras y modos pastorales, orientándolos de modo que sean misioneros. No podemos permanecer en el estilo clientelar, que pasivamente espera que venga el cliente, el feligrés, sino que debemos tener estructuras para ir a los que nos necesitan, hacia donde está la gente, hacia quienes deseándolo no van a acercarse. Una iglesia que sea capaz de responder eficazmente al sentido de trascendencia, especialmente negado en esta cultura cuyos horizontes no rebasan los límites de sí misma. Por lo tanto, es necesario recuperar la acción de un nuevo querigma, que no significa un nuevo contenido, sino la recapitulación de las vivencias tanto de la iglesia en su conjunto, como de la vida espiritual personal y, ¿por qué no?, subjetiva de la fe. Recuperar las acciones salvíficas que Dios otorga en el ámbito personal o familiar, cuando nosotros nos encaminamos al otro, ya nos encontramos ahí al Señor haciendo el trabajo de conquista, de don, de entrega, de convencimiento. Es necesario aprender de la pedagogía, de la experiencia, donde la historia se convierte en un lugar teológico y salvífico. De ahí que la nueva evangelización tendrá como objetivos replantear ante la sociedad, tres modelos. Un modelo de persona, Jesucristo, plenamente humano, humildemente divino. Este modelo de persona en Cristo, es un llamado a ser y a vivir como hijos de Dios. Este es el fundamento, principio y fin de, de cualquier desarrollo. No habrá nueva evangelización donde no haya promoción humana, no basada en la utilidad o la capacidad de consumo, sino en la persona de Cristo encarnada, especialmente en los más débiles. Como le gusta a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, hablar de la carne de Cristo que son los enfermos, los migrantes, los desocupados, los despreciados, dice, ahí en ellos tocamos con mano la carne de Cristo. Segundo modelo, un modelo de fe, María corona de virtudes, ejemplo de las actitudes del creyente, en María hija de Sion, se cumple la larga historia de fe del antiguo testamento que incluye la historia de tantas mujeres fieles que también fueron testigos del cumplimiento de las promesas de Dios y del surgimiento de la vida nueva en la plenitud de los tiempos la palabra de Dios fue dirigida a María y ella la cogió con todo su ser en su corazón para que tomase carne de ella y naciese como luz para los hombres en su vida la Virgen María ha realizado la peregrinación de la fe siguiendo a su Hijo. Así el camino de María es el camino de Jesús. Tercero, tercer modelo, un modelo de iglesia. Las primeras comunidades cristianas, aunque no se trata de copiar ingenuamente la materialidad de la vivencia de ocultos, valentía y fe de los cristianos de las catacumbas se tiene que redescubrir la sencillez y claridad de la propuesta estás en contra de Cristo y de su, de su propuesta de vida o a favor de él y sus bienaventuranzas no hay más discurso que pueda confundir se vive la fe como experiencia, no como definiciones. En esas comunidades de nueva evangelización urbana, se vive plenamente la igualdad, donde no hay cristianos de bajo costo, porque todos somos hijos de Dios. Que Dios no ve buenos o malos, ricos o pobres, simpáticos o despreciados, Dios solo ve Hijos, es una comunidad donde se vive la justicia, donde se da a cada uno de lo que, necesite, lo, lo que necesita, en una comunidad donde se vive la humildad en la memoria actualizada de un Dios de kénosis, de abajamiento, hasta convertirse en uno de nosotros, en un Dios que acepta perder, para enseñarnos a ganar en un dios que se hace capaz de morir para enseñarnos a vivir la nueva evangelización en la cultura urbana debe pues dialogar con el hombre y las mujeres la mujer modernos llenos de tantos vacíos llenos de tantas falacias que prometen lo que no pueden cumplir dar la felicidad aquí es donde se inserta la oportunidad y la necesidad del querigma renovado en un mundo donde se ha perdido el sentido Dios aparece como el trascendente que nos propone ante todo la vida verdadera actuar citando a mis hermanos obispos que estuvieron reunidos en Puebla en la tercera conferencia episcopal latinoamericana quiero dirigirme a todos los hombres de buena voluntad a cuantos ejercen cargos y misiones en los más variados campos de la cultura, la ciencia, la política, la educación, el trabajo, los medios de comunicación social, el arte, etc. Dicen los obispos, los invito a ser constructores abnegados de la civilización del amor, inspirados en la palabra, en la vida y en la donación plena de Cristo y basada en la justicia, la verdad y la libertad. La civilización del amor repudia la violencia, el egoísmo, el derroche, la explotación y los desatinos morales. La civilización del amor propone a todos la riqueza evangélica de la reconciliación nacional e internacional. Reconociendo y agradeciendo el trabajo renovador que ya realizan en muchos centros urbanos, la quinta conferencia propone y recomienda una nueva pastoral urbana que responda a los grandes desafíos de la creciente urbanización, que sea capaz de atender a las variadas y complejas categorías sociales, económicas, políticas y culturales, pobres, clase media y élites. Una pastoral que desarrolle una espiritualidad de la gratitud, de la misericordia, de la solidaridad fraterna, actitudes propias de quien ama desinteresadamente y sin pedir recompensa que se abra a nuevas experiencias, estilos, lenguajes que puedan encarnar el evangelio en la ciudad y transforme a las parroquias cada vez más en comunidades de comunidades una pastoral que apueste más intensamente a la experiencia de comunidades ambientales integradas en niveles supraparroquial y diocesana que integre los elementos propios de la vida cristiana la palabra, la liturgia la comunión fraterna y el servicio especialmente a los que sufren pobreza económica y nuevas formas de pobreza una pastoral urbana que difunda la palabra de Dios la anuncie con alegría y valentía y realice la formación de los laicos de tal modo que puedan responder las grandes preguntas y aspiraciones de hoy e insertarse en los diferentes ambientes, estructuras y centros de decisión de la vida urbana. Que se fomente la pastoral de la acogida a los que llegan a la ciudad y a los que ya viven en ella, pasando de un pasivo esperar a un activo buscar y llegar a los que están lejos con nuevas estrategias tales como visitas a las casas, el uso de los nuevos medios de comunicación social y la constante cercanía a lo que constituye para cada persona su cotidianidad, que se brinde atención especial al mundo del sufrimiento urbano, es decir, que cuide de los caídos a lo largo del camino, y a los que se encuentran en los hospitales, encarcelados, excluidos, adictos a las drogas, habitantes de las nuevas periferias, en las nuevas urbanizaciones y a las familias que desintegradas conviven de hecho, así como procurar la presencia de la iglesia por medio de nuevas parroquias y capillas, comunidades cristianas y centros de pastoral en las nuevas concentraciones humanas que crecen aceleradamente en las periferias urbanas de las grandes ciudades por efectos de migración internas y situaciones de exclusión. Y para que los habitantes de los centros urbanos y periferias, creyentes o no creyentes, puedan encontrar en Cristo la plenitud de vida, sentimos la urgencia de que los agentes de pastoral, en cuanto, en cuanto a discípulos y misioneros, se esfuercen en desarrollar un estilo pastoral adecuado a la realidad urbana, con atención especial al lenguaje a las estructuras y prácticas pastorales, así como a los horarios. Se debe llevar a cabo un plan de pastoral orgánico y articulado que integre un proyecto común a las parroquias, comunidades de vida consagrada, pequeñas comunidades, movimientos e instituciones que inciden en la ciudad y que su objetivo sea llegar al conjunto de la ciudad. En los casos de grandes ciudades en las que existen varias diócesis, se hace necesario un plan interdiocesano. Así también una sectorización de las parroquias en unidades más pequeñas que permitan cercanía y un servicio más eficaz. Se requiere un proceso de iniciación cristiana y de formación permanente que retroalimente la fe de los discípulos del Señor, integrando el conocimiento, el sentimiento y el comportamiento. Servicios de atención, acogida personal, dirección espiritual y del sacramento, de la reconciliación, respondiendo a la soledad, a las grandes heridas psicológicas que sufren muchos en las ciudades, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales. Se necesita una atención especializada a los laicos en sus diferentes categorías profesionales, empresarios y trabajadores, así como procesos graduales de formación cristiana con la realización de grandes eventos de multitudes que movilicen la ciudad, que hagan sentir que la ciudad es un conjunto, es un todo, que sepan responder a las afectividades, a la afectividad de sus ciudadanos y en un lenguaje simbólico sepan transmitir el Evangelio a, todos los, a todas las personas que viven en la ciudad implementando estrategias para llegar a los lugares cerrados de las ciudades como urbanizaciones, condominios, torres residenciales, cotos o aquellos ubicados en los así llamados tugurios y favelas la presencia profética que sepa levantar la voz en relación a cuestiones de valores y principios del reino de Dios, aunque contradiga todas las opiniones Provoque ataques y quede sola en su anuncio, es decir, que sea farol de luz, ciudad colocada en lo alto para iluminar. Urgen agentes de pastoral con una mayor presencia en los centros de decisión en la ciudad, tanto en las estructuras administrativas como en las organizaciones comunitarias, profesionales y de todo tipo de asociación para velar por el bien común y promover los valores del reino. Por último, se necesita la formación y acompañamiento de laicos y laicas que influyendo en los centros de opinión se organicen entre sí y puedan ser asesores para toda la acción eclesial. Una pastoral que tenga en cuanto a la belleza, en cuenta la belleza del anuncio de la palabra y en las diversas iniciativas ayudando a descubrir la plena belleza que es Dios una descentralización de los servicios eclesiales de modo que sean muchos más los agentes de pastoral que se integren en esta misión teniendo en cuenta las categorías profesionales yo le añadiría un, una preparación para atender de manera especial a todos los nativos digitales que habitan la ciudad y que se mueven en otro, en otro canal, con otros lenguajes, pero que son activos en la ciudad. Una formación pastoral de los futuros presbíteros y agentes de pastoral, capaz de responder a los nuevos retos de la cultura urbana. ¿Dónde va a ser posible todo esto, señor Cardenal? Aquí, en la iglesia. Muchas gracias.